Me estoy viendo guías Estoy viendo aquí, así como me vi viendo a mi diestra. Antes de cruzar la calle, apareciste entre la gente. Te asomaste y me viste, dime dónde te encuentras. El semáforo cambió a verde y no estabas enfrente. Me estoy viendo aquí, así como me vi viendo ese charco. Y me viste tan feliz que hasta dejaste ir el barco. El papel que había en tu mano derecha, con la sospecha de que era como tu hermano y tú eras yo y yo en otra fecha. Son Y me vine y nunca volví. Y ahí en donde tú estabas viendo los musgos del techo, yo trataba de encontrarme para no encontrarme de Como cuando creí verme entre las llamas de ese torno, como cuando creí verme entre las manchas de pintura de esas láminas de verde y no era mi contorno. Era un no soy una brocha que pintaba tu figura. Me estoy viendo aquí, así como me vi vi viendo oscuras. Flotando sobre mi cama, no era tú y tampoco Dios, sino la cobardía pura que nos atacó y también debió mojar el pijama. Y lloraste y lloré, y lloraste y también oré Esa casa estaba rara, había tierra de sepultura, se morían los animales las plantas, menos los mares. Se sentía y cáncer, se sentía en serio la vida dura. Me estoy viendo aquí, así como me viviendo el camino, a través de la ventana del buque a tu destino. Y me viste tan feliz que hasta dejaste el remolino de papel que había en tu mano izquierda color azul como el mar que vi al bajar después de viajar tantas horas como el chaleco de la primera escuela a la que entraste como el kiosco de pepsi o el de de la señora que atendía y le decía a ti a la que le robaste y reíste y reí al verte reír me contagiaste porque tu risa contagia hasta las viejas moribundas y obviamente al verme sonreír también te contagiaste porque tú eras yo y yo estuve ahí para serte la segunda me Y apareciste entre la gente, te asomaste y me viste, dime dónde te encuentras el semáforo cambió al verde y no estabas al frente entre los que cruzamos y entre los que no alcanzaron a cruzar y se quedaron con el semáforo en rojo como un gesto predilecto a mi vista he puesto en mi lista en primer lugar ya sabes, el segundo no es coco. Oh, ni lo va a ser